Vamos a ver cómo voy de batería. 20 y algo por ciento... 22. Bueno, pues no vamos a grabar mucha cosa. Vamos a grabar vídeo así, pero no vamos a grabar bajada. Bueno, ya veremos lo que, lo que dé. Venga, pregunta del millón. ¿Qué es mejor, biplato, triplato o monoplato? La respuesta del millón depende... Depende. Bueno, vamos con, con la respuesta sencilla. Yo he tenido las tres cosas. He tenido triplato, he tenido biplato, he tenido monoplato y he vuelto a biplato. ¿Vale? Eh, no porque el monoplato vaya mal, sino porque tiene algunas desventajas o algunos problemillas que cada uno tiene que ver si le gustan o no le gustan. ¿Vale? Vamos allá. A ver. ¿Cuánto me queda de batería? Bueno. Esto es un biplato. Tenemos un 28 y un 38 vale. A ver, por el peso de los platos no os preocupéis Por el peso de los platos no os preocupéis Porque el peso de un, de un plato este por ejemplo eh, De aluminio 7075 Como aquí se ve, esto pesa 60 gramos o algo así Es decir, esto no pesa una mierda ¿vale? El otro es un XT, eh, también de aluminio de 28, eso tampoco pesa nada, no si pesará 40 gramos, entonces no os preocupéis por el peso de los platos en sí, de que digáis que aquí llevo uno, o sea, llevo un monoplato, solo llevo uno, o llevo dos, ¿sabes? O sea, por el peso de los monoplatos, o de los biplatos, no os preocupéis, por el peso del propio plato en sí, ni o sea, eso no tenéis ni que tenerlo en cuenta, porque os va a variar de llevar dos a llevar uno, 50 gramos en la bici, 50 gramos, Mira, para 50 gramos, si los queréis ahorrar, ahorraros el regulador este. Yo, por ejemplo, le anulé el, el regulador remoto, ¿vale? Aquí ya iría el cable, ¿veis? El cable y tal, ¿vale? Atado. Pues yo eso se lo anulé y ya te ahorras 60 gramos, porque lo que es el mando remoto, que luego lo pones aquí en el manillar, pesa 60 gramos. Entonces, si queréis ahorrar 60 gramos en algo que no vale absolutamente para nada, anular el mando remoto. Mando remoto del bloqueo de la suspensión de delante eso es la tontería más grande del mundo para el que haga montaña lógicamente, si tú solo haces asfalto y un día te metes en montaña pues siempre lo llevas bloqueado y ya está, ¿vale? pero si no, o sea, de verdad, para nada y de hecho, si encontráis una bici que lleva un amortiguador bueno y no lleva mando remoto y lo podéis regular aquí en la palomilla eso que os ahorráis de 50-60 gramos del, del cable y del mando remoto y ya está, y cuando lo queréis lo bloqueáis y ya está a la práctica, a la práctica la amortiguador este de delante va siempre libre, siempre libre. ¿Por qué? Porque tú bajas por asfalto y te encuentras los badenes que aquí tenemos y vas a 50, 60 por, y te encuentras un badén y lo pillas sin, sin amortiguación de delante y podrías pegarte la hostia. Podrías pegar un impacto fuerte en el manillar tú mismo, tal. Entonces la conclusión, yo después de ya unos cuantos años, yo le quito el mando remoto porque yo quiero que siempre tenga amortiguación. Siempre, por un, nunca sabe lo que te vas a encontrar Y muchas veces no te va a dar tiempo No te vas a acordar Gente que empieza además no se va a acordar Y va a bajar muchas veces con el mando bloqueado Y luego cuando subes Aquí por ejemplo no hay piedras Pero, mira, voy a poner un ejemplo Tú imagínate que a ti aquí te atrancas Imagínate que por ejemplo aquí En vez de seguir, yo que sé Estás atrancado porque no, no lo has hecho bien Y has tenido que cruzar para acá Como vayas con el bloqueado con el bloqueado no va a ser lo mismo que si tú llevas una subida y llevas el, el mando del, del amortiguador desbloqueado que baja la suspensión. Que sirve, ¿vale? Que sirve, porque cuando te comas una piedra o te comas un badén inesperado en una subida, se lo va a comer. Se lo va a comer y vas a poder pasar. En cambio, como lleves la amortiguación bloqueada, pues sí que oscilará un pelín menos la bici. Pero cuando te cojas una piedra te la vas a comer directamente el impacto y te va a frenar más en la subida. ¿Entendéis? Entonces, de verdad, o sea, eso es una tontería, eh, tontería absoluta, o sea, quitarle el cable, quitarle el, el mando remoto, porque no vale para nada. Yo siempre lo llevo libre, así siempre, siempre tengo cualquier imprevisto, la bici amortigua, y ya está, ¿vale? Vamos con lo del mipla, biplato y tal. Cuando tú coges un biplato y lo pasas a monoplato, lo que tienes que hacer es subirle la mazorca de atrás, o el casete, casete o mazorca, ¿vale? Por lo tanto, lo que tú estás ahorrando en quitarte es este desviador, este es un XTR, lo que tú estás ahorrando del poco peso que pesa esto, que es un XTR, que pesa poquísimo, ¿vale? Que es de lo más alto de mano. cuando tú quitas esta pieza, este hierro, esto, y este mandito, de aquí, en este caso, eso te ahorras un poco de peso, sí, pero os habéis parado a pensar en que aquí... ...tú traías un 30... ...cuando tú ibas con triplato o biplato... ...tú aquí llevabas un 36 a lo mejor... ...esto es un 40... A lo mejor llevas un 36... ...¿vale? ...pero ¿qué ocurre? ...cuando tú pasas a monoplato... ...señor... ...hay que meterle huevos... ...hay que meterle vatios ahí... ...para mover el monoplato... ...¿por qué? ...porque no puedes meter un monoplato en un pequeño... ...si pones un 30 te quedas sin velocidad... ...mete un 30, un 28 de monoplato... ...aquí te quedas sin velocidad... ...que es lo que yo tengo ahí... ...un 28 en el pequeño... Pero en el pequeño, pero en el grande tengo un 38, ahí tiro, ahí puedo embalarme, ¿vale? Entonces pasa eso. Tú dices, hostia, hace la cuenta de la vieja, oh, quito el monoplato, me quito el desviador el delantero, me quito el mando, hostia, ahí me ahorro, me quito un plato, me ahorro, uy, un montón de peso. Pero no caes en que cuando tú le metas el cassette, no es lo mismo un cassette que pesa 300 gramos, por ahí anda, un cassette normal de 34, 36 pesa unos 300 gramos, incluso un poco menos si es bueno, eh, 300 gramos, y cuando tú le metes aquí un cassé grande, aquí te vas a 500, 600 gramos. De no sé qué, te gastes un huevazo de dinero, 200, 300 euros, y entonces sí que consigues que pese 300 y pico gramos. Pero te vas a tener que meter 300 euros y cada vez que vayas a cambiarlo vas a, a sufrir. Cada vez que diga, hostia, dos cambios de cadena o tres, voy a cambiar el, el cassé trasero. Y diga, joder, 300 euros de casé", ¿sabes? Precisamente porque es ligerito, ¿vale? Entonces... Eh, es eso, que la gente tenga en cuenta eso, que los 250 gramos que tú vas a quitar entre tal, tal, la pieza y tal, te los vas a meter aquí, ¿vale? En el cassette. Entonces, vas a bajar 100 gramos. Tú cuenta que pasar de monoplato, a, o sea, de biplato o triplato a monoplato, vas a bajar 100 gramos, 200 gramos la bici máximo. Porque lo que vas a ganar quitando esto, el desviador, lo vas a perder subiendo aquí el cassette. ¿Vale? aparte luego el cambio este va a necesitar un cambio con pata más larga para que pueda jugar con más abanico de diferencia entre el, el piñón pequeño que es un 11 o un 10 lo que tengáis y un 50 un 52 entonces de aquí al 50 vas a necesitar un cambio que pesa más un cambio para más cassette es más grande tiene más pata larga y también pesa más no es lo mismo un X0 este que pesa 200 y pico gramos que uno de los otros que te va a 300 y pico gramos, ¿entendéis? Entonces vas a meter 100 gramos más, solo de cambio, del aparatito de cambio, 100 gramitos más. Entonces ya te digo, va a ganar 100 gramos, 100 gramos va a bajar de peso. No vale la pena si es por peso. Ahora, si tú lo quieres por simplicidad, sí que digo, una persona que a lo mejor diga, yo no me quiero complicar la vida, coge el monoplato y va, fantástico me encuentro una subida, ¡brrr! le metes todo palanca, le metes todo y para arriba, meto una bajada, le meto todo para abajo y para, y para abajo, ¿vale? en eso sí ahí vais a ganar, en simplicidad pero sí que vais a perder en desarrollo vais a perder en que, en general de no sé que lo tengas, ya digo, que te gastes aquí en meter un 52, un 50-52 muy bien, aquí le metas un 10 que ya tienes que llevar un buje especial aquí le metas un 10, y todo el rollo si no haces todas las cosas muy bien vas a perder velocidad punta y vas a perder potencia en subida puede ser subida porque no con un 32 en bono plato no va a subir lo mismo que si tiene un 27 o un 28 en el plato pequeño posible, ¿vale? y ya está, cada uno que haga lo que quiera yo digo, yo ahora por practicidad lo he cambiado así, pero ¿que estoy muy contento cuando llevo monoplato? Pues también, es muy sencillo. Sí que hay más roces, monoplato también hace más roces, va la cadena siempre más cruzada, pues siempre está cruzando de un lado al otro, y cuando llevas el biplato, no, el biplato lleva la cadena más en línea, cuida mejor la cadena, y hay algún rozamiento menor, hay un poquito menos de rozamiento con biplato, ¿vale? Y ya está. Así que, dicho esto, lo dejamos, pero... Cada uno que haga lo que quiera, una persona, que, por ejemplo, novata coger monoplato, si podéis permitirlo coger monoplato porque no vais a tener que pensar tanto para arriba, para abajo, le dais el cambio pa un para otro y ya está, más sencillo una persona que, que diga, mira yo no tengo mucho dinero, como me pasa a mí, yo no tengo dinero yo no puedo meterme un casero de 300 euros un, un, un desviador de aquí trasero un cambio trasero que valga 250 euros, cosas así para que pese poco, o sea, yo no puedo permitirme esos lujos, no meterme ahí 600 euros por, por hacer un pequeño cambio eh, pues en mi caso me sale más a cuenta ponerlo en biplato, porque voy a tener voy a compensar, voy a tener más eso y ya está y un cambio eh, un cassette trasero de esto, esto vale 25-30 euros o sea, no te puedes comparar con 300 euros que te vale uno bueno para que pese poco. uno bueno, un 50 me refiero para que pese poco, un KCNC de esos buenos ¿vale? así que es así, si tenéis poco dinero eh, yo cogería biplato va a ser el mantenimiento un poco menor y vais a tener más desarrollo para subir y para bajar para todo eh, ¿Tenéis pasta? Bueno, pues meterle todo lo mejor de todo y bueno, ganaréis en simplicidad y ya está. Y luego hay que tener en cuenta que luego cuando cambiéis esto, también son caros. Este es caro, pero se va a gastar un poco menos que el monoplato porque está repartido con el otro. Y lleva los dientes un poco más redondos, ¿veis? Entonces no, no sufre tanto el desgaste como un monoplato. Un monoplato sufre más el desgaste que un, que un biplato porque es diferente el tipo de corona, ¿vale? Entonces también tendría un poco más de inversión, que os costará unos 80 euros, 60-80 euros el, el monoplato cada vez que lo cambiéis. ¿vale? Lo que queráis, seguimos.